Camino recorrido en la línea del tiempo Tantas palabras y sonidos para el universo Tantos pasos, tanta ira, risas y lamento Y me ven raro porque no soy el artista del momento Pero vengo a decirles que mi momento es siempre Siempre que yo llueva fuerte, siempre solta presente Siempre mis hijos sonrientes Tranquilos siempre, pues de resto todos se paran firme Siempre que estoy frente Porque yo, si soy el rapero de tu rapero Ni tan underground, ni tan farandulero O si lo hagámosle un foro al género entero Y preguntemos qué sintieron la primera vez que me vieron y oyeron, y tú criticó por computadora. Sabes cuántas caras se arrugan cuando en un palbona? Sabes cuántos cuerpos por una canción levantaron del goma Cuántos shows son sin playback en show de más de una hora. No pediré que no opines, pues cada clic yo contribuye a mis miles. Voy, pasen adelante y le Disculpen si molesta que todo flow lo no comide. No me vendo, endógeno, enojado, cuando por ahí aislado y adormecido, he sido dominado por mais. Se hace sencillo de cualquier manera y mantengo el legado en borrachera del maestro Sohai. Ah, más real que yo no hay, papi. Si un día estoy molesto y a los minutos estoy happy, entonces ¿por qué un día no puedo decirte puta y al otro día decirte que te amo tan dulce como un kaki? Ah, siento temor por tus tímpanos. Herman pide perdón cada vez que Gona desafinó. Gona dice que es el papá de algunos que pueden parecerse a mí, pero ninguno uno suena como yo, oh no, odio el alimento que engrandece el miedo a una moto, odio que mis sonidos se compare con tontos, odio hasta la tecnología un poco, pues perdí muchos momentos tratando de tomarle una foto. Y si algún día dije que me vacilaba a caminar la calle con zapatos rotos, no significa que sería para siempre, porque significa no es la frase solo. Vivo pensando que ser felices. Tú discúlpame si me equivoco No pediré que no opines Pues cada click tuyo contribuye a mis piles Pasen adelante y pasilen y disculpen Si molesta que todo flow no domine No pediré que no opines Pues cada click tuyo contribuye a mis piles Pasen adelante y pasilen y disculpen Si molesta que todo flow no domine Ey yo Es el el a negro yo trago y está <tose> la dosis, la